sufres de gastritis una de las cosas más comunes es que tomemos un vaso con bicarbonato hoy te voy a hablar de cómo tú puedes curar la gastritis de una vez por todas y vamos a tratar cuáles son las diferencias entre o que sería mejor si tienes problemas de ardor de estómago gastritis inflamación que tomes un poco de eh, bicarbonato mezclado en agua o que tomes vinagre de sidra de manzana mezclado en agua o que tomes los dos. Dime en tus comentarios si tú has sufrido de gastritis, si tú has tomado bicarbonato de sidra de manzana para aliviar el dolor o si has tomado vinagre de sidra de manzana, perdón, has tomado bicarbonato para aliviar el dolor o si has tomado vinagre de sidra de manzana y si te ha dado ardor. Porque muchas personas que no entran en esa rutina de acidificar el estómago es porque cuando empiezan sienten ardor y en lugar de mejorar, sienten que les empeora. Pero para poder sanar tu gastritis de una vez por todas, primero tenemos que entender cómo funciona el estómago, cuál es la fisiología y cómo tú puedes apoyar a que esa fisiología haga su, su labor, haga su trabajo. Así que, número uno, aquí tengo un poco de vinagre de sidra de manzana, perdón, aquí tengo un poco de bicarbonato y tengo vinagre de sidra de manzana y aquí tengo avenito y les voy a explicar qué es lo que pasa con la digestión y qué es lo que tienes que hacer. Para que nosotros podamos hacer la digestión, primero tenemos que entender la tabla que existe de, de acidez y de ph el ph mucha gente dice yo quiero el ph alcalino quiero alcalinizarme por eso tomo eh, bicarbonato de sodio porque ayuda a ser más saludable el ph neutro sería un ph de 7 recordemos que la, la cadena de ph o sea el espectro va de 1 a 14 14 sería muy alcalino, 1 es muy ácido, 7 se considera neutro. Las que llevan ya tiempo siguiendo mi canal, díganme cuál es el pH, porque aquí hay muchas, muchas, muchas personas que ven mis vídeos y son muy, muy, muy educadas. Díganme cuál es el pH correcto para hacer la digestión. Bueno, aquí les tengo una pista el pH correcto para hacer la digestión es entre 1 y 2. De hecho, si usted busca en cualquier uh, navegador cuál es el pH correcto para hacer la digestión en el estómago, le va a salir que es entre 1 y 2. Y cuando esa, ese pH aumenta, a esa condición se le llama hipocloridria. O sea, es una condición médica que tratamos cuando el paciente no tiene suficiente acidez. ¿Por qué es que usted, si ha empezado a tomar vinagre de sidra de manzana, no tardó? ¿Por qué podría ser eso? Vamos a saludar a Benito, que siempre nos ayuda a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Su estómago y el mío, todos nuestros estómagos, tienen un revestimiento ese revestimiento se llama mucosa gástrica es una membrana de hecho ese revestimiento esa membrana tiene la función de que tengamos el ph correcto de que podamos hacer la digestión pero sabes de qué tamaño es esa mucosa gástrica pues esa membrana tiene solo un milímetro un milímetro sabes que un milímetro es muy poco o sea son como unos pelos juntos es muy finita cuando usted ha perdido parte de esa mucosa gástrica, o sea, esa membrana, ese moco revestido que reveste, reviste, reviste el estómago, empieza a desgastarse. Lo que ocurre es que el resultado es que nosotros ahora, número uno, tenemos dificultad haciendo la digestión y número dos, al hacer la digestión empezamos a tener dolor y usted nota ese dolor como acidez. Y por eso mucha gente dice, pues voy al doctor porque tengo acidez y me han dado homeoprazol o tengo acidez no estoy digiriendo bien me tomo un poquito de vinagre perdón un poquito de bicarbonato de sodio con mi agüita y eso me calma y me siento de lo, de lo mejor se me va el ardor ahora la pregunta y eso es muy importante que lo tengan presente la pregunta es cuando usted toma bicarbonato de sodio está trabajando la causa o está trabajando el síntoma. Pues sin duda, cuando nosotros miramos a esta, a esta tabla donde yo les he puesto el pH, si para hacer la digestión, esto es 14, sería el pH más alcalino que existe, esto es el 1, entre 1 y 2, el pH que necesita para hacer la digestión. El pH del bicarbonato es de 8. Si usted necesita un pH de entre 1 y 2 para hacer la digestión, cuando nosotros tomamos un poquito de bicarbonato sódico mezclado en agua para quitar el síntoma de la acidez, ¿está usted trabajando el síntoma o estamos trabajando la causa? Pues tal cual ustedes están diciendo aquí, estamos trabajando el síntoma. La acidez se va, pero la causa no se va. Porque cuál es la causa? Por eso les digo, por favor, compartan esto en su muro, lo van a querer ver varias veces y es un tema complejo porque no se habla de la hipocloridria, de ese problema de digestión lo suficiente. Entonces, Entendiendo que cuando nosotros estamos tomando bicarbonato de sodio se nos va el síntoma pero la causa que hemos mencionado que es la falta de revestimiento, el hecho de que nuestro cuerpo ha perdido esa membrana que se llama mucosa gástrica y no estamos produciendo esa mucosa protectora, ese revestimiento que hace que usted no tenga dolor. Cuando usted toma el bicarbonato se va el síntoma, pero no mejora la causa. Entonces, ¿cómo vamos a curar la gastritis si ahora nos damos cuenta que cuando nosotros tomamos bicarbonato tiene la misma función con medicamento como el homeoprazol? El homeoprazol lo que hace es que neutraliza las bombas de protones y usted deja de producir acidez. Pero ¿cuál es el resultado cuando nosotros dejamos de producir acidez? Pues de nuevo, tenemos que acordarnos de la fisiología, de cómo Dios nos creó. No podemos recrearnos como seres diferentes, somos lo que somos. Para que usted pueda hacer la digestión, usted necesita ese pH de entre 1 y 2, así como se le mostró en esta tabla, pero... Cuando nosotros ponemos ese bicarbonato, se nos va el síntoma, pero el pH aumenta de 1 a 2 a 8. Ese es el pH, 8.3 es el pH más o menos que tiene el bicarbonato. Pero entonces la pregunta es cómo vamos a sanarnos de esa acidez que usted siente de esa, de esa gastritis. Bueno. Ahora voy a explicarle cómo usted puede sanarse de esa gastritis y hacerlo de forma natural, cómo usted va poco a poco a poder dejar esos medicamentos que tienen efectos secundarios serios y cómo usted va a poder dejar de tomar bicarbonato, porque el bicarbonato no tiene ninguna función fisiológica. Si usted no va a limpiar su baño o va a crear un dentrífico, eh, el bicarbonato no tiene función en el interior de su cuerpo. Lo único que hace es neutralizar el pH pero no curar su estómago no cura el revestimiento no cura el que la bomba de portones de su cuerpo no está fabricando esa acidez y el problema más grande que hay cuando nosotros tomamos o bien bicarbonato o homeoprazol o cualquier medicamento que neutraliza la, la mucosa eh, la habilidad que la mucosa gástrica tiene para fabricar suficiente acidez el resultado es que usted no va a poder aprovechar las vitaminas liposolubles no va a poder aprovechar minerales como el selenio, como el magnesio. La acidez, cuando es correcta, eh, cuando el estómago tiene esa acidez que nos hace falta, esa acidez crea señalizaciones, igual que usted cuando quiere llamar por teléfono a alguien, coge su teléfono pero tiene que marcar el número o marcar el botón para que esa persona pueda recibir la llamada, ella tiene que tener el teléfono encendido. O sea, son varias cosas para que su cuerpo pueda aprovechar nutrientes, para que su metabolismo pueda activarse, para que su vesícula biliar no cree piedras, para que todo eso ocurra. El cuerpo necesita que todo vaya tal cual Dios creó el pH del estómago a 1.5 significa que usted está haciendo esa llamada y está diciendo, diciéndole al organismo voy a necesitar esas enzimas digestivas, voy a necesitar ácido clorhídrico, ahora vamos a activar la función absorbedora, vamos a absorber el selenio, vamos a absorber el magnesio, ahora vamos a activar la función metabólica, el metabolismo va a funcionar, ahora vamos a activar la función de la vesícula biliar de secretar la bilis para que nosotros podamos hacer la digestión todo eso está ultra conectado es una cadena dominó y no es un dominó bueno si usted no tiene la acidez correcta así que ahora vamos a ir a los pasos activos si usted no está tomando vinagre de sidra de manzana usted va a iniciar a tomar ese vinagre de sidra de manzana usted no quiere estar utilizando el bicarbonato es muy importante que escuche esto con atención para hacerlo bien es muy importante que escuche esto con atención para hacerlo bien las úlceras gástricas son el resultado de que esa gastritis no se ha curado cuando usted tiene gastritis hemos dicho que ocurre cuando esa mucosa gástrica pierde su su moco y esa mucosa de un milímetro empieza a desgastarse todo eso se puede curar paso número uno Va, lo que vamos a hacer es saber si usted tiene el ph correcto en el estómago hay maneras de de hacer pruebas, pero es que esta prueba casera es buena, bonita y barata. Usted coge un poquito de agua y usted va a tomar un poco de vinagre de sidra de manzana. Todo el mundo debería iniciar su día con vinagre de sidra de manzana. Si le gusta más el jugo de limón, también puede iniciar su día con un poco de jugo de limón. Yo prefiero el vinagre de sidra de manzana por el simple hecho de que, además de proporcionarle acidez, el vinagre de sidra de manzana tiene la madre eh, tiene fermentos y hace o ayuda a que las células sean más receptivas a la insulina, o sea, tiene varios beneficios, además de ayudarle a tener esa acidez correcta, ayuda a la función metabólica por efecto de qué es lo que ocurre siempre en nuestro organismo. Entonces, usted va a preparar por la mañana un poquito de agua con un poquito de vinagre de sidra de manzana y usted se lo va a tomar. Si usted no siente ningún tipo de ardor, eso significa que usted puede seguir lo debería seguir tomando porque todos necesitamos acidificar el estómago, pero lo que eso significa es que al menos usted no tiene un desgaste, que esa mucosa gástrica quizás no está funcionando al 100%, pero que usted no tiene rasgaduras, que usted no tiene úlceras. Ahora, cuando usted, a, a pesar de que no tiene úlceras, porque no todo el mundo que siente ese ardor tiene úlceras, usted nota que le arde. ¿Qué es lo que eso significa y cómo vamos a superarlo? Pues lo que no vamos a hacer es dejar de tomar el vinagre de sidra de manzana o el jugo de limón. Porque si usted deja de tomarlo, simplemente lo que va a ocurrir es que usted no está ayudando a que su cuerpo regrese en el estómago a esta acidez que hace falta para la digestión. Siempre y cuando nosotros tenemos, tenemos que tomar bicarbonato porque tenemos esa acidez, estamos subiendo el pH a 8.3. Ahí usted no digiere, ahí usted no puede aprovechar las vitaminas liposolubles, ahí su metabolismo no está activado, ahí su vesícula biliar no está activada. Cuando usted toma bicarbonato, neutraliza todas las funciones que Dios creó que el estómago tiene que realizar pero eso solamente ocurre cuando está haciendo su llamada de teléfono. Cuando ese pH es correcto, eso indica que tienen que realizarse funciones para su salud. Entonces, usted va a tomar, número uno, va a tomar ese sordito. Si usted nota que tiene acidez, siga tomándolo, pero lo que va a hacer es que a ese agua usted le va a añadir, y eso se lo puede añadir cualquier persona, pero yo le recomiendo que usted añada algo como sábila líquida. La sábila líquida usted la puede encontrar en muchos lugares, usted puede comprar sábila en, en tiendas, simplemente una penca de sábila y con esa penca de sábila lo que usted va a hacer es que la va a, va a crear un batido y eso le va a ayudar a que cuando esa acidez entre al estómago, no va a entrar sola y va a ayudar a que ese revestimiento se vaya mejorando hasta que se cure. Y recuerda esto, amigos y amigas, si no cuidas de tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Si tú eres madre, padre, abuelo, abuela, si tú eres primo, amigo, vecino y tú tienes un cuerpo y tú eres una persona cristiana y tú no valoras tu cuerpo y en lugar de hacer las cosas que tenemos que hacer para que nuestro cuerpo funcione lo que hacemos es que lo alimentamos de manera equivocada pero ahora usted que ha aprendido lo que yo le estoy explicando aquí usted no va a poder desaprenderlo entonces muy atentas a nuestra conciencia muy atentas, porque ahora que usted sabe lo que tiene que hacer para cuidar de ese regalo que Dios nos dio, que es el cuerpo y qué es lo que tenemos que hacer para protegernos de enfermedades. Si ahora decidimos no hacerlo, nosotros estamos no solamente errando en contra de nuestra salud, sino en contra de lo que nosotros sabemos que podemos hacer para cuidar del regalo más grande que tenemos, que es nuestro organismo. Te quiero mucho y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.